drone. En su canal de YouTube tienen algún gracioso que, que les da dislike apenas suben un vídeo. Lo que pueden hacer es quitar el tema dislike y solo dejar que se vea me gusta o no me gusta. Para que la gente lo presione de todos modos pero que no se vea el número de clic que te están dando. Ya sea porque no te dan nada o porque te dan negativos y la verdad que es bastante incómodo. Entonces vamos al canal de YouTube. Eh, yo estaba haciendo algunas cositas aquí. Vas a tu canal de YouTube. Hay varios tutoriales que te hacen salir. Meterte en Google. Dar vueltas. Poner. quitar te Tienes que acordar de la contraseña. Toma, Vamos aquí. A nuestro icono. Vamos a YouTube Studio. En YouTube Studio. Se nos abre... Bueno, todas las, las cuestiones de YouTube Studio que nos muestra, qué pasó, no sé qué. Vamos a videos. En videos, marcamos videos y nos da la posibilidad de seleccionar todo. Porque en este caso está mostrando por página. Entonces ponemos, pueden hacerlo uno por uno, en caso de que quieran elegir este, este, lo que sea. O ponen seleccionar todos. Van a editar, puntuación de usuarios, la puntuación de los usuarios, eh, activado, le dan desactivar y actualizan. Entiendo las consecuencias y actualizo todos los videos. Esto lo que va a hacer es que en todos los videos dejen de aparecer los like y dislike y aparezca me gusta o no me gusta. Se han actualizado y luego otra de las cosas que tienen que hacer para que en todos los videos pase lo mismo, van a configuración. En configuración a valores predeterminados, configuración avanzada y aquí donde pone los usuarios pueden ver la puntuación de este vídeo que ustedes lo tendrán por defecto con cliqueado lo quitan. Vale, El cuadrado en blanco. Como yo ya lo tenía no me da la opción de guardar los cambios porque ya está puesto. Esto es para que en todos los videos futuros eh, aparezca el mismo efecto de, de no likes, ¿vale? De que no se vean los likes o los dislikes. Eh, no se puede elegir ni uno ni otro van a, a verse y no verse los dos, pero bueno, es más que nada en algunos a algunos les pasa que hay gente que no entiende nada y se pone a joder entonces. Apenas un de plum, te aparecen los dislikes y decís, pero ¿qué pasó? Vamos aquí, por ejemplo, ¿ven? Y aparece me gusta y no me gusta. Yo me autoboto, me gusta. Y ustedes entrarán en todos mis videos y le dan me gusta. ¿Vale? Charan, y así queda pronto el, el tema de, de los likes y dislikes. Tu drone